NSP de plata coloidal. El microcosmos dentro de nosotros crea suficiente motivación para cuidar la salud. En 2005, el Premio Nobel de Fisiología o Medicina fue otorgado a Berry Marshall y su colega Robin Warren. Lo recibieron por un trabajo muy importante e interesante. Influencia de la bacteria Helicobacter pylori en la aparición de gastritis y úlceras gástricas y dodenales. Ese es el nombre de su trabajo. Lo más importante fue revelado. Hay bacterias que viven tranquilamente en el estómago. El ácido no les molesta. Estas bacterias tienen un mecanismo de defensa ácido. Estas bacterias causan inflamación y úlceras. Y cáncer. Esto es lo más desagradable de Helicobacter. Esta bacteria, por desgracia, puede provocar cáncer. Y también extremadamente molesto. Los portadores de Helicobacter son la mayoría de los adultos. Es fácil infectarse. El proceso de eliminación, erradicación, de *Helicobacter* lleva algún tiempo y requiere cierto esfuerzo. Primero, se confirma la infección. Es fácil, hay pruebas de aliento muy útiles. Hay diagnósticos más complejos. Lo importante es que esta infección se pueda detectar rápida y fácilmente. Maastricht. Una hermosa ciudad acogedora, una vez elegida para albergar una conferencia de gastroenterólogos. Así apareció el protocolo Maastricht-1, o mejor dicho, recomendaciones para el uso de fármacos denominados Maastricht-1. Luego se llevaron a cabo algunas conferencias más, en las que se complementaron las recomendaciones. El protocolo Maastricht-5 ya ha sido adoptado. Wikipedia dice esto. El consenso de Maastricht-2 determinó que ninguno de los esquemas de erradicación de Helicobacter pylori garantiza la erradicación de la infección. La infección por H. pylori es una enfermedad infecciosa independientemente de los síntomas clínicos y las complicaciones. Helicobacter pylori es el principal factor causal del cáncer gástrico, que puede prevenirse mediante una erradicación precoz antes de la aparición de metaplasia y atrofia. Era una cita de Wikipedia. ¿Qué deben saber todos sobre esta infección? Ella se está adaptando a la medicación. Los científicos de todo el mundo afirman que hay resistencia bacteriana. Los antibióticos y otros medicamentos no matan las bacterias. Las bacterias sobrevivientes se adaptan. Transmiten genes de resistencia a los antibióticos a su descendencia. Los científicos han demostrado que Helicobacter pylori causa cáncer. La carcinogenicidad de esta infección. Su ubicuidad. Infección de la mayor parte de la población mundial. La capacidad de las bacterias para evadir la acción de las drogas. Incluso con una alta eficacia del tratamiento, Existe una alta probabilidad de reinfección rápida. Carcinogenicidad de Helicobacter pylori como principal argumento en la búsqueda de ayuda. Que se puede usar, más a menudo que el plan de erradicación de Maastricht. ¿Qué es más seguro que los antibióticos? ¿Qué es efectivo y probado en el tiempo? Plata. Probado durante miles de años. Probado efectivo. Seguro. La American NSP Company fabrica plata coloidal. Silver NSP es un producto demandado en todo el mundo. Millones de consumidores confían en NSP Company. NSP tiene una reputación impecable como el fabricante de mejor calidad. La empresa NSP lleva más de 50 años al servicio de la humanidad. ¿Cómo afecta la plata a las bacterias? ¿Cómo afecta Silver a los virus? ¿Cómo afecta la plata a los hongos? Hay barreras naturales en el cuerpo humano. ¿Piel? Mucosas del aparato respiratorio, digestivo, urinario y reproductivo. Todas las barreras naturales están cubiertas de microflora. Es lógico que exista una poderosa defensa inmunológica en las mucosas y la piel. Plata protectora. Escudo de plata NSP. El producto tiene fuertes propiedades antisépticas y antibacterianas. La plata de este producto está representada por partículas muy pequeñas, lo que aumenta su eficacia. La plata protectora tiene un amplio espectro de actividad antimicrobiana. La concentración de plata en el producto es de 18 ppm. Actividad antibacteriana de la plata coloidal frente a bacterias gram-negativas y gram-positivas. La plata exhibe una alta actividad bactericida. En relación con las bacterias aeróbicas y anaeróbicas. Incluidas las variedades resistentes a los antibióticos. También a algunos virus y hongos. Los estudios han demostrado que la sensibilidad de diferentes organismos patógenos y no patógenos a la plata no es la misma. La microflora patógena es mucho más sensible a los iones de plata que las no patógenas. Por tanto, la plata actúa de forma selectiva, destruyendo en mayor medida los microorganismos nocivos. El mecanismo de acción de la plata sobre la célula microbiana es que los iones de plata son absorbidos por la pared celular del microbio. Como resultado, la célula sigue siendo viable. Pero algunas de sus funciones son violadas. Por ejemplo, la división de bacterias. Así se manifiesta el efecto bacteriostático de la plata. El espectro de acción antimicrobiana de la plata es mucho más amplio que el de muchos antibióticos y sulfonamidas. La plata tiene un efecto antimicrobiano más potente que la penicilina, la biomicina y otros antibióticos. La plata tiene un efecto perjudicial sobre las cepas de bacterias que son resistentes a los antibióticos. Por lo tanto, se ha demostrado que los iones de plata tienen varios efectos antimicrobianos, desde bactericidas hasta bacteriostáticos. La acción bactericida es la capacidad de matar bacterias. Bacteriostático es la capacidad de prevenir el crecimiento microbiano. Es muy importante que, al mismo tiempo, los iones de plata sean inofensivos para las células del cuerpo humano. A diferencia de las células de los microorganismos, se cita un artículo científico dando una explicación. Propiedades antibacterianas y mecanismo de acción bactericida de las nanopartículas y e iones de plata. El punto de aplicación de las bacterias gram-positivas y gram-negativas son los peptidoglicanos. No se encuentran en las células del cuerpo humano. La plata ayuda a combatir las infecciones. Sin embargo, no daña las células del cuerpo humano. Microflora fúngica. La plata puede inhibir el crecimiento de hongos. Esto ha sido probado experimentalmente. La plata ya está incluida en varios agentes que ayudan a combatir las infecciones fúngicas en las plantas. Los antisépticos a base de plata son conocidos y ampliamente utilizados, para uso humano. Se cita un artículo científico. Actividad antimicótica de la plata. Significa antifúngico. Las soluciones de nanopartículas de plata exhibieron actividad fungicida contra cándida. Esto significa que Silver mata a Cándida. De paso, puede encontrar información en fuentes abiertas. ¿Cuántas personas sufren de candidiasis? Plata y virus. Todos sabemos que la creación de una gran cantidad de virus ocurre dentro de las células de un organismo infectado. Con la gripe, por ejemplo, nosotros mismos producimos una gran cantidad de copias de virus. ¿Cómo ayuda Silver a detener este proceso? Los iones de plata bloquean las enzimas involucradas en la síntesis de nuevos virus. Aplicación local de plata, gotas en la nariz. Al comienzo de la enfermedad, Silver puede interrumpir o ralentizar el desarrollo del proceso infeccioso. Opiniones sobre plata. Me encanta este producto mucho. Funciona poderosamente. Realmente funciona. Excelente para el sistema inmunológico. Excelente. Empecé a tomar Silver durante mi enfermedad. Tres veces al día, y durante el día me siento muy bien. Todos estos productos NSP son geniales. Nunca fallan. Esta es la mejor plata. Me encanta. Nunca salgo de casa sin él. Realmente ayuda, especialmente al comienzo de la aparición de los síntomas. ¿Con qué usar Silver? Por supuesto, con clorofila. Reparador citoprotector. Antioxidante. Reduce la inflamación. Alivia las mucosas irritadas. Cura. ¿Para qué más se puede usar la plata? Con microflora útil. Probio 11. Bacilocoagulans. Bifidophilus flora fuerza. Nuestro canal de YouTube ya tiene vídeos sobre estos productos. El significado de tal combinación de productos es claro. Plata. Mata o bloquea la reproducción de la microflora patógena. Clorofila. Cura los defectos de la mucosa. Alivia la inflamación. Microflora útil puebla los territorios despejados por silver. La microflora mala se fue, vino la buena. ¿Cómo combinar estos productos? Plata, con el estómago vacío por la mañana, una cucharada, 10 días al mes. Clorofila, 15 minutos después de la plata. Una cucharada, puedes con un vaso de agua tibia. Microflora beneficiosa, para el desayuno, una cápsula de uno de los tres productos NSP con microflora beneficiosa. En los días que no haya recepción de plata. Clorofila, 15 minutos antes del desayuno. Una cucharada, puedes con un vaso de agua tibia. Microflora beneficiosa, para el desayuno, una cápsula de uno de los tres productos NSP con microflora beneficiosa. Por cierto, este mecanismo se aplica no solo al estómago. Y no solo a Helicobacter pylori. Toda la cavidad oral, incluidas las encías y los dientes. Tracto respiratorio superior. Parte superior del sistema digestivo. Estos son órganos que están en contacto directo con la plata. Reducir la carga infecciosa global. Esto se aplica a todo el organismo. Restricciones. Silver NSP no se posiciona como un medicamento o tratamiento. Este es un suplemento. El propósito de tomar Silver es, solo, la recuperación. No es una cura. En ningún caso es un sustituto de los antibióticos, en el caso de amigdalitis bacteriana, por ejemplo. La plata puede complementar un plan de tratamiento básico. ¿Y qué significa la ingesta preventiva regular de plata? Haz un punto en el papel con un lápiz. En este punto, caben un cuarto de millón de bacterias. 250.000 bacterias en un pequeño punto. ¿Cuántos están en la boca? ¿Cuántos hay en los intestinos? Estos grandes científicos han explicado cómo Gilicobacter provoca cáncer. El microcosmos es enorme. Podemos protegernos de ella de forma natural. Plata. Clorofila. Tres variantes de productos con microflora beneficiosa. Tu poderosa protección y prevención. Silver NSP en Europa está certificado como producto cosmético. Importante. Por favor, en el sitio web de la NSP en Europa, Busque plata en el tema cosméticos. Este método de uso de plata, clorofila y microflora beneficiosa es natural, seguro y muy simple. Puedes usarlo para prevenir los resfriados estacionales. Este es un gran apoyo en cualquier época del año. Salud para ti y tus seres queridos.